Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Tour Gastronómico. Hoy estamos en el vigésimo Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Haremos un recorrido por la muestra gastronómica del festival Costa, Selva y Río del Pacífico Colombiano. Acompáñenos encontramos en el petróleo, mamá cielo. ¿Cómo está mamá cielo? Muy bien, estoy feliz, encantada de estar aquí recorriendo toda esta parte pacífica. Ay, mamá cielo, eh, ¿cómo le ha parecido el petróleo hasta ahorita que está empezando? Mira, yo unos años atrás vine al petróleo y dejé de venir porque vi mucha desorganización, pero créeme que hoy estoy, pero emocionada de ver el orden con que ha manejado el, eh, todo el petróleo. Esa organización, esos están tan bien decorados, eso me encanta, esas cocinas que se ven tan limpia, tan elegante, parece que no estuviéramos en petróleo. Y les han dado más espacio, escuché. Y les, claro, se ve mucho más grande, mucho más amplio. Veo a las madres, a todas las cocineras felices y contentas. Bueno, ¿y ya comió algo aquí? Eh, yo he probado algunas cositas, pero no te voy a decir qué. Sí, sí. Ah, bueno, eh, don mamacielo, regálenos un saludito para que la gente venga aquí al Petróleo a disfrutar esta maravillosa comida del Pacífico. Bueno, a todos los colombianos, sobre todo a todos los del Pacífico Los invito Que vengan, disfruten Porque aquí están mostrando Toda nuestra diversidad Del Pacífico Vengan conmigo, no se pierdan nada Porque si ustedes se quedan en casa Después van a llorar Van a llorar Vamos a hacerlo, muchas gracias, un abrazo Gracias a ustedes Hola, ¿qué tal amigos? Eh, nos encontramos con la chef Carolina Jaramillo. Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, estoy muy feliz porque estamos en el Petronio Álvarez, por fin, otra vez este año. A ver, eh, cuéntanos un poco eh, del evento ¿Qué te ha parecido hasta el momento? Bueno, eh, el Petronio Álvarez es un evento espectacular Este año cumple 20 años de haberse fundado Lo fundó el señor Germán Patiño Historiador eh, un Gastrónomo, amante de la cultura Del Pacífico en toda su extensión Y este año cumple los 20 años Y eso lo hace muy especial Lo hace también muy especial el cambio de sede Este año está en la unidad deportiva Alberto Galindo por comodidad del público Porque es un espacio mucho más grande Y de hecho ahorita que estoy en las cocinas, realmente es así, las cocinas hoy en día son el doble de grandes, tienen mucho más comodidad las cocineras, tienen mesones donde cocinar, tienen sus propias eh, neveras, congeladores, eh, así que si usted de pronto le dan dudas de venir a comer acá, no lo dude, venga, coma, pruebe, deguste, úntese, chúpese los dedos que todo está espectacular. <risa> eh, hablemos un poco sobre la escuela de gastronomía de Ego, uh -huh. eh, ¿qué hay de nuevo en Ego? Bueno, La Escuela Gastronómica Occidente es la escuela donde yo me formé como cocinera, le debo casi todo lo que soy, actualmente soy chef docente de la institución, es una de las mejores instituciones de Colombia, tiene una sede espectacular, en, traen docentes de otros países, eh, continuamente dan cursos, diplomados y además está la carrera de cocinero internacional que dura dos años, es una carrera técnica y también está el de un año que es de pastelero panadero. Vale, una invitación a las personas de marketing y a la gente de Colombia para que vengan acá al evento Los invito a todos a que vengan al evento, al Petronio Álvarez, a su muestra gastronómica Y por supuesto a que vean los grupos que arrancan a las seis y media de la tarde Y dura hasta más o menos las 11 de la noche Traigan tenis, jean, camiseta, esto no es nada de lujo Es para untarse y para vivir nuestra cultura y nuestra gastronomía Invitados todos Dale muchas gracias Listo, muchas gracias a ustedes